¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¡Feliz Happy Monday! ¡Feliz comienzo de mes! Aquí estoy. Soy Carlos Ornelas, para ti que no me conoces. Bueno, pues bienvenidos. Fíjate que te quiero contar algo muy curioso. Me sucedió ayer en el supermercado. Fui a comprar deprisa, noche. Yo traía un acelere tremendo. Y busqué a una persona con la que me quedé en mi mente y me, me, me hizo sentir muy bien la última vez que fui a comprar. No te puedo decir el producto que me recomendaba, pero me dio más allá del producto, me dio otra cosa, se esforzó, fue, caminó, trajo, me, me dio una serie de recomendaciones que Frida te quiero súper agradecer. ¿Y por qué hablo de Frida? Porque no hay muchas oportunidades para conocer gente de esta manera, para hacer esta conexión y no tiene nada que ver con la química no tiene nada que ver, esto es un mito, es que me cae mal, es que no nos caímos bien, es que no hubo química y no prosperó la relación de pareja. Es que, ¿sabes qué, cariño? Te quiero decir que lo más valioso que tenemos en estos momentos que vivimos una sociedad tan distante, tan difusa, tan desorientada en muchos aspectos, tenemos regalos como estos, que tú te cruzas con una persona y la haces sentir muy bien, son estas únicas oportunidades y tiene que ver con tu trabajo y tiene que ver con tu familia y tiene que ver con los hijos, cómo los hace sentir. Estos momentos son momentos de verdad que pocas veces se dan y que mmm, yo te digo, las redes nos están distanciando más, nuestro carácter, eh, nuestro... Eh, nuestros modos de comunicación se han transformado entonces eh, de verdad es muy importante no hay dos oportunidades para generar una buena impresión yo en esto en algunos vídeos en este canal te lo he comentado en el trabajo por ejemplo pero también no hay segundas oportunidades para generar no es va más allá de una buena impresión va más allá es qué es lo que la persona recibe de ti Fíjate que mmm, cuando yo fui a este súper, yo no iba buscando a, a una persona en particular. Yo sabía que, eh, a, o sea, no tenía el nombre de esta chica, ni en qué... No tenía yo esta seguridad de volvérmela a encontrar. La buscaba. Si yo la veía, me iba a acercar a ella. Porque me hizo sentir la última vez y yo iba por ella. ¿Sabes? No era el... el, el, el tanto el producto o la tienda, sino yo buscaba a la persona. Y esto es algo muy simple, pero tiene mucho impacto en el día a día y en nuestras relaciones, créeme, algo que es un capital invaluable, ni todo el dinero, ni todo el estatus te dan tus relaciones, lo arropada que puedas estar, lo cómodo que te puedas sentir con amigos y que tus eh, vínculos tus redes de apoyo estén nutridas, estén alimentadas. Entonces, por eso, cariño, te quiero decir, piensa, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos sentir a los demás? Son estos momentitos, son pum, como, yo, yo les llamo así, momentos también de verdad, ¿no? momentos de, en los que eh, surge. Y mira, eh, cuando ella me atendió, yo me sentí súper bien tratada, me sentí en deuda y le dije, esto es muy gracioso, le dije, bueno, me sorprendió, ¿no? Mira, tienes aquí un canal, que era el, el de Carlos Hornelas. Le dije, bueno, tienes aquí un canal que vas a encontrar ahí algún vídeo que probablemente te puede ayudar, ¿vale? Y entonces ella, eh, cuando le muestro la carátula de Carlos Ornelas, me dice, ostras, pero que si yo te sigo. Nos hemos quedado las dos. Bueno, yo me quedé flipando, como dicen aquí, me quedé, así que no lo podía creer. Esta nena en la noche, esta chica, esta mujer, me estaba siguiendo en el canal. Y además, ¿qué crees? Me dio un súper abrazo, que también te quiero transmitir a ti y a todos los suscriptores que están en este canal, que somos fuertes y valientes. Y me dijo, ¡Oh, ¡ostras! Pero si yo te sigo. ¿Eres Carla? Y entonces, bueno, me dio muchísima risa. Fue un momento bellísimo, de mucha calidez, muy auténtico. Y, y esta energía que yo sé que me puedo uf, encontrar en, al, en muchos de, de, de ustedes, de vosotros, que somos un solo equipo y muy fuerte y estamos creciendo más. Ya somos 3.000, casi 3.450, no sé. Pero de verdad, lo que comenzó como no, no un juego, sino un un deseo de llegar a ti, bueno pues somos más y más, te lo agradezco mucho de verdad y a ti Frida, un abrazo enorme también a México, Colombia, España y bueno Argentina, mil besos, comiencen un bonito mes y vamos a pensar cómo hacemos sentir a los demás por un minuto por dos, por tres, por una hora, el tiempo que sea, a tus hijos, a tu pareja, a tu jefe, a tus, a tus colaboradores. Bueno, pues un abrazo. Carlos Ornella, suscríbete. Adiós.